Cuando ya no camines tan bien como ayer Y no puede evitar que me arrastres los pies Seguirá recordando tu boca mi amor Y tus ojos reirán junto a ti Te juro que sé que te amaré aún en la vejez Cual mi corazón se enamoró de ti a los 23 y sigo pensando como el amor llega sin saber por qué tal vez solo de una caricia y yo me enamoro de ti cada vez solo lo quería mencionar Así que ahora, tómame tus brazos con amor, besame bajo miles de estrellas, pon tus hielas a escuchar mis latidos, pensar en voz alta parece que amor nos va a alcanzar. Cuando calvo me encuentre y me falle la mente Y la gente se olvide de mí Cuando ya no rasgue las cuerdas tan fuerte Sé que aún cuidarás tú de mí puesto hermano envejecerá Es empervidente Y tu sonrisa permanecerá siempre en mi mente hey. Y sigo pensando cómo el amor llega sin saber por qué Puede que sea parte de un plan Y yo seguir equivocándome, confiando que tú entiendes Siga ahora Tómame en tus brazos con amor Bésame bajo la luz del sol Oye el bombo de mi corazón Pensar en tu alta, Parece que el amor Nos va a alcanzar Parece que el amor Sé que el amor nos va a alcanzar